Este video viene del ejercicio anterior. Le voy a recordar que tenemos ocultada la selección con Ctrl H porque hemos generado un borde. Ahora, en este momento, voy a crear una nueva capa y en el panel de muestras voy a elegir un color azul que puede ser este. Regreso otra vez al panel de capas y voy a generar trazos de arriba hacia abajo con el mismo pincel a 200 pinc eh, píxeles de diámetro. Clic y arrastrar desde arriba hacia abajo para generar más o menos estos efectos que están aquí voy a poner control H para ocultar la selección ahora en este momento voy a refugiarme en un modo de fusión que se llama superponer para poder generar este tipo de efectos si gustan pueden seguir presionando sobre el mismo para generar más efectos pueden mejorar esto presionando control J o comando J en una Mac y ahora puedo seguir acentuando los bordes como lo estoy demostrando en este momento, para generar otro tipo de efectos. Modos de fusión más selecciones generando bordes en Photoshop son muy buenos aliados para crear efectos creativos. Realmente esto vale la pena.